Por último, por donde más creen que me pueden agarrar ahora es con el famoso 5%. Chicos, si me siguen rompiendo mucho la bola con eso, eh, voy a agarrar toda la plata que cobre y me la voy a gastar en sobres de jugos Tang y lo voy a tirar todos en mi pileta. Solamente para que se enojen y digan, no deberías hacer esto con la plata, deberías ayudar a... ¡Me los dos huevos! O sea, ¿qué me van a decir que hacer con mi, también con mi plata? que no tienen autoridad sobre mí? ¿Cómo me van a decir qué hacer con mi plata? Si quiero, me lo gasto todo en Funkos. Para en Funko son los razón, Funko Pop, te banco mucho, pero no te gastes la plata en Funko Pop, toda no. una colección. No, eso, a ver, eso, él tiene razón. En ya, el para te, no, ¿te enoja, Charlemont? ¿Qué? ¿Te enoja? ¿Estás enojado? No, no, a mí me enoja. Te enoja no es que me lo, lo que nada. dice Maratea. Me molesta, ¿sí? ¿sí? Te, sí, te no, enojado, ¿tú? ¿tú? le molesta, sí. Lo tenés sí. acá. Sí. Lo que digo es lo siguiente: a mí no me enoja, lo que sí, no necesitamos un Maratea que diga que eh, hay un sector que está en. sobrado, que el otro es fracasado, que el otro. Maratea tiene que hacer lo que tiene que hacer y punto. Bueno, no entrar es que en él también está disyuntiva. en la casa y ve que le están criticando. ¿Por qué no claro. nos agarramos con quien endeudaron el club, con bueno, los pero políticos porque, que se pero perdón, la plata? Pero, pero, pero tampoco es un un cuestión de Maratea, porque en definitiva él no tiene que empezar a apuntarle a los Moyanos y a todos los que pasaron por Independiente y que hicieron pelota a la economía del Claro, club. bueno, hay que agarrársela con ellos. Está bien, pero, pero, pero eso no, eso a los socios de Independiente. Pero a Monti le molesta que Maratea. ¿Te pagaron para hablar bien o mal de alguien? No, no. ¿Te molestó que lo dijera? Primero no me doy por aludido, pero porque supuesto. yo no estoy ensobrado. Papela. Pero está bueno, digo, hay sí, que aclararlo. Si él tuviera alguna prueba en contra mía, que vaya y me diga, acá está Carlos Monti pero recibió enojó. tanta guita. Yo no conoce? recibí guita de nadie. No, lo que viendo. yo le cuestiono, y me sumo sí. a, a, este, a Gustavo, mm. es esto de que en el primer día en la conferencia de prensa, él no blanqueó esta situación del 5% que le corresponde por... Y... Si le corresponde por ley, claro. es un chorro porque se queda con el no. 5% No, pero me parece que era, era para blanquear una situación Porque eso da lugar de cualquier tipo de especulación O sea, vos Además? decís que él, en vez de enojarse tanto podría haber dicho Chicos, lo dije después porque me enteré después ¿O, por porque si no puedes, me acordé, o porque no me acordé, o porque no me fue por ni Por ahí ni lo sabía no. Acá está el estatuto, acá está el fideicomiso El que quiere publico, que vaya y lo vea Publico el o claro. que ah, Léanlo Quien quiera lo tiene acá y ahí tiene toda la respuesta Esto, o sea,